Quiero darle las gracias a mi maestro Dagoberto Prada porque me enseñó que en la vida uno tiene que caracterizarse por ser honesto, dar su opinión abiertamente, siempre con respeto y responsabilidad. Gracias maestro.